Nos vamos a dirigir a la página StreamElement.com, Le dejo el link en la descripción. Como pueden ver, hay para diferentes plataformas, Twitch, Facebook, YouTube, y en este caso se agregó lo que es para Trobo. Se pueden loguear con su cuenta de Trovo, la cual transmiten diariamente, perfecto. En mi caso, yo ya tengo logueado inicio automático, así que directamente me enviará a mi Dashboard. En el Dashboard van a encontrar la cantidad de followers, la cantidad de donaciones que obtuvieron, los RAI y un total de elixir ponteo mensual perfecto y la actividad aquí abajo vamos a poder encontrar todo lo que haya pasado en el stream por ejemplo eh, donaciones de maná por ejemplo lo que es followers lo que es suscripciones entonces esto mismo ustedes lo pueden utilizar con este pop-up sí de esta manera para ponerlo en un segundo monitor o agregarlo a su obs con este url esto ahora les voy a estar mostrando tenemos temas, temas ya predeterminados en los cuales podemos descargar, ¿sí? y en realidad lo que hacemos es poder editarlos y, y utilizarlos como overlay propios. Vamos a poner un nombre, vamos a ponerle, le damos crear, antes que nada hay que cerrar esto, todavía no, vamos a ver nuestros overlays y nos aparecen los que recién descargamos. Bien, esto no va a estar descargado en su computadora, va a estar solamente en la página Stream Elements. Bien, esta escena 1 podemos editarla. Vamos a ver que nos va a aparecer ya armado, ¿sí? Lo que son los, este, overlay. Y solamente nos queda por editar. Bien. En la sección de YouTube, YouTube, perdón, van a ver que marcan un clic derecho, ¿sí? Marcan esto, lo pueden mover. También lo pueden mover con las flechas. ¿Sí? Una vez que lo marquen lo pueden mover con las flechas del teclado. Y para poder editarlos es apretar un clic. Acá va a aparecer este desplegable, ¿no? Lo van a abrir. Van a trobo y luego van a settings y en settings ya pueden cambiar canal de trobo en este caso así una vez que lo cambian ya cambia aquí y le dan salvar así con cada uno de ellos ¿no? Este es un ejemplo no para todos los overlay que ustedes descarguen aquí en la, en la página va a ser igual bien por ejemplo no queremos que esté acá nuestra mascota la podemos mover y ¿sí? cambiar algo, o desaparecer cómo hacemos para que desaparezca una vez que esté marcado van a ver que se pone medio con color azul y aquí, en la hoja izquierda, va a aparecer que dice León, así que es el nombre de la mascota. Lo podemos apagar para que no se vea en nuestra pantalla. Perfecto. Si quieren saber qué alertas hay, van a Settings, o sea, marcan Alertas, setting y van a ver que dice Follower, Subs, Tips, Write, Elixir. Y si no saben cuáles son las que están puestas, pueden emularlas. Por ejemplo, aquí, Follower, y les va a aparecer el alerta. Bien. Si quieren modificar esto, van al engranaje, la ruedita, y le hacen desplegable sobre todo lo que pueden cambiar. Obviamente pueden cambiar la imagen, pueden bajar el volumen de esa alerta, ¿sí? Pueden cambiarle, obviamente, cambiarle el, el sonido. Pueden cambiar acá lo que dice, es un nuevo follower, o gracias por el follow, por ejemplo. Todo depende de cada uno y de su imaginación la duración de la alerta, después tenés variaciones, perdón, después tenés variaciones, después tenés si querés que hable, ¿sí? querés que, quién Quien querés que hable, pones que lea el texto, ¿sí? Le damos a la palomita y elegimos el, la voz de la persona, ¿no? Por ejemplo, bueno, Scarlett, ¿sí? Que no tenga delay y le dan guardar. Entonces simulamos, Gracias por el follow. Gabriela, Perfecto. Ahora la oportunidad también que pueden tener es esto lo pueden guardar, ¿no? Lo guardamos, save, y aquí tenemos para copiar la URL. Esta URL le dan clic izquierdo, vuelven a su OBS, en una fuente signo más navegador y le ponemos overlay trovo, ¿sí? Porque viene todo las alertas, el overlay todo. Entonces le ponemos que sí aceptar borramos esta url y copiamos la que recién teníamos ya este copiado le damos 1920 por 1080 que es lo que la pantalla habitualmente tiene bien y van a ver que les va a aparecer en su overlay lo vamos a agrandar les va a aparecer ya el marco sí y el mismo aquí las alertas ¿Cómo hacemos para ver que esté todo correcto volvemos a la página y emulamos nuevamente por ejemplo, follow y volvemos al, y volvemos al OBS. Verán, Muy como pueden ver, ahí está Scarlett que recién elegimos hablando sobre el follow, agradeciendo el follow. Perfecto, bien. El resto de los overlays, lo mismo. No entramos a editarlo, vamos a encontrar este ya armado todo. Solamente es cuestión de cambiar y escribir nuestro YouTube, Twitter. Como les dije, hacen clic, settings, perdón, hacen clic acá. Y buscan uno por uno, setting, y ahí le cambian el nombre, por ejemplo. Después acá también tienen ya el último sub, alerta, el último donación. Eso no hay problema, agarran y ponen labels, sí, últimos subs, ¿no? Acá puede ser el último, así, tuki. Entonces agarran <coughs> y lo ponen así, por ejemplo, ¿no? Esto es una, una alternativa. Ahora, aquí dice acá? No tip, no data. El último tip sería, bueno, también el último el último donador Labels. último tip acá Tuki. último tip y así si quieren borrar o cambiar algo text settings si quieren borrar algo acá text settings y le cambiamos por ejemplo así último donador último don y esto lo borramos así y queda ahí de esa manera. Perfecto, vamos a guardar y lo modificamos ahí. Esto es un ejemplo, ¿no? Esto cada uno puede ir revisando que, dónde moverlo, cambiarlo de lugar, etcétera Bien, acá iría su cámara y acá iría lo que estarían este, transmitiendo, ¿no? Lo mismo. Copian el overlay, la URL, van a su OBS en otra escena otra escena nueva fuente navegador y pegan esa url bien contiene para la pantalla de inicio contiene casi todo prácticamente vamos a la sección tipping aquí en tipping lo que pueden hacer es una página sí, vincular su cuenta de paypal con esta página si ¿sí? acá lo que hacen yo ya tengo conectado colocar el mail que ustedes tienen vinculado a su cuenta de Paypal y lo ponen conectar ¿sí? al colocar conectar se va a vincular Stream Element con su cuenta de Paypal ¿para qué sirve esto? para crear esta página ¿sí? de donación y agradecimiento a la gente pueden editarlo acá abajo pueden cambiar la moneda ¿sí? lo que son las ediciones por ejemplo el mínimo de donación y bueno el resto de las, de las cosas ¿no? y todo esto quedaría como un link acá abajo te lo copian y lo pueden pegar en su, su chat o en un timer, por ejemplo. Es, acá, por ejemplo, ustedes tienen módulos y timer. Acá el timer que es para que aparezca esto eh, crear un, un comando ¿sí? para que la gente se le aparezca en el chat. Entonces, por ejemplo, le pueden poner exclamación, perdón, acá arriba, exclamación, donación, ¿sí? para que sea una donación directa. Tenemos donación PayPal, por ejemplo, y el link. Por si alguien quiere hacer una donación directamente a su cuenta de, de PayPal, acá pueden cambiar el intervalo que en que aparezca. Eh, si estás offline, si quieres que aparezca, supongo que no. Y acá el límite de líneas sería el límite de eh, los renglones o líneas del chat: 5. Si alguien escribe 5 veces, aparece esto y lo activas. Eso es todo. ¿Ves? Ya está salvado aquí, perfecto. El bot lo que tiene el de stream element el que tiene que tiene muchísimas cosas para tener en cuenta entonces eh, vos podés configurar para que te avise en tu cuenta de de Twitter sí puedes hacer es un usuario darle un permiso moderador o super moderador sí acá agregan el el usuario el nick y le dan ese ese beneficio, después acá tenés los comandos del chat que ya vienen predeterminados ¿sí? que son prácticamente todos este, de stream element y tenés para crear comandos como hicimos recién, ahora lo que hicimos es que antes hicimos crear un timer, ahora puedes crear comandos que la gente puede tipear en el chat eh, acá ya tengo creado uno, exclamación youtube por ejemplo con esa exclamación, quién lo puede utilizar y el mensaje y le das guardar ¿sí? esto más o menos en todos los bots son iguales y acá si quieres cambiar el lenguaje lo cambiás con español eh, si sí, aprobado bueno. qué más bueno el spam filters obviamente como dice la palabra ese es el filtro de spam puedes poner banear palabras que vos elijas ¿sí? yo por ejemplo puse estas después tenés por ejemplo eh, las mayúsculas perdón eh, sí las mayúsculas si escribes mucho con mayúsculas le pones habilitar si pones el link lo habilitas el emote significa cuando la gente manda demasiados emotes excesivos también lo puedes hacer y bueno los símbolos y demás perfecto el timer recién lo vimos eh, stream elements se vincula con obs studio les recomiendo descargar ¿sí? descargar stream elements Okay. Este. integración con OBS Live Bien. entonces acá lo que pueden hacer es eh, pueden ir a Stream Elements, Pleca ¿no? OBS Live como dice acá y lo descargas lo que harías aquí es descargar el OBS en conjunto con Stream Elements dentro del OBS y te van a aparecer este, las actividades por ejemplo el activity feed te va a aparecer el chat automáticamente eso te da un mucho mejor le das que sí, esperas que se active y esperas que se descargue. De esta manera tenés vinculado Stream Elements a OBS Studio y va a ser mucho más este, dinámico, tendrás paneles, será mucho mejor. Ahora lo vamos a ver. bien como pueden ver ahora les estoy mostrando cómo les aparecería el OBS una vez instalado el plugin del OBS de Stream Element, perdón directamente desde el OBS nos estaría pidiendo que nos lo guiemos con la cuenta de Trovo, entonces hacemos esto con la cuenta de Drogo y vamos a ingresar directamente bien le vamos a poner get started o sea que comience desde el Stream Element que recién configuramos. Nos va a pedir que activemos y que demos permisos, le damos next. Le decimos next a todo. Perfecto. Todo habilitado, van a ver que aparece todo en verde. Y esto automáticamente nos aparecerán los paneles, ¿sí? Por ejemplo, de actividad, como les mencioné en el vídeo sobre la, lo que pasa en el stream, donaciones, Regalos de maná, elixir, Suscripciones Y al lado Nos va a aparecer Live Video Settings O sea que vamos a poder cambiar el título desde aquí Directamente, por ejemplo ¿Sí? Vamos a poner el título No Por ejemplo, ¿no? No te olvides de suscribirte y le pones go live, en el caso que quieras ya empezar a transmitir ¿Sí? si quieren acá abajo van directamente a su página para hacerlo desde ahí ¿no? acá le pones dice live dashboard, o a sea, ir directamente al creador de estudio de la página de Trovo y cambiamos acá el este, título amigos una vez que estén en directo una vez que le den aquí start streaming les va a aparecer su chat aquí normalmente esto ya lo pueden usar como panel lo pueden trasladar a ustedes donde quieran este activity fit también está muy bueno porque nos sirve para saber todo lo que está pasando en el stream eh, recuerden en ajustes colocar en emisión trobo ¿sí? antes eh, utilizábamos personalizado y poníamos en la URL y la clave. En este caso les recomiendo colocar este trovo. ¿sí? Servidor por default. Le dan a aplicar. Y ya tranquilamente pueden transmitir en trobo. Los ajustes de video, los ajustes de video son normales. Esto también depende de su internet. Así que esto ya tengo otro video. Les voy a dejar una etiqueta. Así que nada amigos. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, dejar un like y compartir. chao.